A voz dice: Consultas, você quer Hablamos da Terra Tierra. <risa> Buenos <risa> sabes que eh, El sonido días. Buenos espacio es una onda mecánica, ellos no envían nada. Eh, él dice, ella es linda, se ¿so puede ¡Ay, ser mira! Tú? <risas> mira, Sonia, mis pelos. ¿Comunica con los extraterrestres? Sí, ellos son los jefes de los jefes. ¿Tuviste oportunidad de escuchar alguna de esas grabaciones o experimentar con ello? Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, le dije que me hiciera una demostración y así lo hizo. El Paco va a hablar con el señor. Algo así, ¿verdad? Sí, claro. Está claro. Como escéptico que suele ser en los temas paranormales, ¿notaste en algún momento alguna manipulación extraña o algo que dijeras que podía haber algún tipo de fraude? Sonia Rinaldi Contactos con el más allá